Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos el día de hoy en Conciencia Tech, ya este, a mediados de junio, lo cual implica que estamos como profesores, los que están dando su tercer su periodo, ya están en la etapa final de la semana 5, empezar con la semana 18 para el modelo Tech 21, eh, 2.0, como le llama siempre Raúl, el TEC 1.0 eh, ya está de vacaciones, ¿verdad? Bueno, no, el lunes todavía termina este, unos exámenes, me encontré un chavo de mecatrónica y que todavía tenía con un colega mío, de director de carrera, este examen el lunes, entonces dije, ah, caray, yo pensé que ya estaban de vacaciones, pero no. Se vienen las inscripciones de verano para los que van a tomar verano y entonces las actividades no cesan en el Tecnológico Monterrey, les agradecemos mucho estar presentes en nuestro programa de Conciencia Tech que se transmite a través de la página de Conciencia Tech en Facebook y la página de la estación de radio del Tecnológico de Monterrey en Puebla, eh, Tráfico 109 y hoy estoy súper contento porque tenemos casa completa de los colaboradores y del equipo que conformamos Conciencia Tech. Y los saludo a ambos, Yola y Raúl. Hola, buenas tardes a todos, pues encantadísima como siempre de compartir este espacio y pues tal como lo mencionas, David, es también muy contenta de tener casa llena, como dices, de estar aquí compartiendo espacio tanto con Raúl como contigo. Sí, igualmente, la verdad es que un gusto poder estar compartiendo, vamos a intercambiar ideas, vamos a exponer puntos de vista y como siempre, pues al final ya quien escuche decidirá qué tomar, qué no y qué aplicar sobre todo, que es lo más importante. Y, y este proyecto eh, que recientemente se sumó Yola, pues ya nos hace que seamos una plataforma multicampus, ¿verdad? Que ya llegamos a, a Sinaloa, por allá, para que estén en contacto con nosotros también. Y muchos, muchos saludos a los que nos llegan a escuchar o a ver por, por allá. Y el tema de hoy es, eh, pues cuando lo siempre la propuesta, la propuesta creativa de que nos suma Yola hoy, hoy en día y habla de... Eh, las personas que son mentalmente fuertes y, y cuando me dices mentalmente fuertes, me, cuando se surge este tema, me vino el, eh, un recuerdo de cuando era niño, cuando yo era niño se escuchaba mucho la radio, yo ya tengo muchos años, muchos más que ustedes probablemente, entonces escuchaba la radio, yo escuchaba mucho la radio y escuchaba Tres Patines y escuchaba Calimán y Calimán le decía siempre a Solín, este, el que domina la mente lo domina todo, no sé si habían escuchado esto, entonces, de ahí cuando vino este tema fue lo que me lo, lo primero que me vino a la mente, me vino a la mente Calimán y el pequeño Solín ¿Qué opinan de, de este tema que, que propusieron y que se me hace sumamente interesante? Sí, fíjate que eh, Raúl, David, cuando mencioné pues es, lo, de, lo de este tema yo les voy a contar que también se me vino a la mente un, una persona en especial ¿no? Y, y ahorita yo creo que vamos a, a comentar y, y compartir el porqué o qué características tiene que, te, que tener una persona para que la consideremos mentalmente fuerte pero yo tuve el privilegio de conocer a mi bisabuela, a mi bisabuela paterna y recuerdo mucho porque ella vivió con nosotros eh, o sea, viví en casa de, de mis papás y, y, y ahí, ahí crecí con ella, pues ella murió cuando yo tenía 13 años. Entonces, estuve varios años ahí de compartir con ella y, y pues tengo muchos recuerdos muy, muy bonitos. Pero eh, recuerdo mucho que cuando había un problema familiar, algo, cualquier cosa que se suscitaba desde que había una persona enferma, de que dos miembros de la familia se habían... Se, pues se habían enojado, que traían algún problema, siempre acudían y recuerdo que llegaban a la casa tíos, primos, hijos de mi abuelita, etcétera, a pedirle un consejo, ¿no? Re recuerdo mucho esa parte. Y recuerdo a, a mi bisabuela como una persona, como siempre serena, recuerdo que llamaba la atención, pero siempre con un lenguaje tranquilo y podía estar enojadísima, pero con un lenguaje tranquilo, pausado, eh, siempre con mucha energía. Pasaban adversidades en la familia desde, recuerdo mucho un suceso muy, muy fuerte de la, la muerte de un primito de, de dos años que murió atropellado. Y si había alguien fuerte cuando sucedió eso, fue ella. O sea, nos ponía el ejemplo a todo mundo que pues toda la familia estaba consternada. Y cuando comentamos en el equipo, no pues este tema es el que vamos a compartir el próximo viernes definitivamente pensé en ella y pienso en su, en su ecuanimidad, en su tranquilidad y no porque no le haya pasado nunca nada a ella ¿no? sino que qué características tiene que tener una persona para considerarla mentalmente fuerte y pues yo recuerdo mucho mucho a esta persona que, que marcó muy positivamente mi, mi infancia y mi adolescencia Sí, y es un muy buen ejemplo, Julie, eh, porque al final de cuentas creo que no sé si todos gocemos eh, ah, de, del beneficio de contar con alguien cercano, con esa ecuanimidad, como tú dices, con esa... Para algunas personas parecería o, o lo perciben como, como personas frías, ¿no? Pero en realidad... No, todo lo contrario, o sea, saben, o sea, seguro están experimentando emociones, pero saben gestionarlas adecuadamente para no desbordarlas, ¿no? Este, y, no y no repercutir de manera a lo mejor eh, que afecte a, a, a otros. Y además porque se requiere de ese liderazgo en ese momento, ¿no? En esos momentos de, pues, de dificultad, de desafíos, de dolor, este, se requiere de ese liderazgo. Entonces... Este, la verdad es que el tener a un ejemplo tan cercano como, fue, como, como a su abuelita, pues la verdad es que este, creo que es, es una bendición. Y, y con respecto a lo que decía David de la frase de Calimán, ah. pienso que sí, o sea, este, definitivamente, o sea, coincido que quien domina la mente lo domina todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este, la mente es el, es, realmente puede ser el recurso que nos va a ayudar a potenciar o a, sobre, a, a sobresalir o a sobrepasar los desafíos o va a ser la barrera, ¿no? Entonces, justamente las situaciones externas que nosotros experimentamos, si nosotros las analizamos, nos damos cuenta que todas las podemos eh, sobrepasar, ¿no? O sea, realmente, yo no, no recuerdo algún problema en el que me haya enfrentado que no lo haya podido superar, pero mentalmente sí te puede bloquear. Y puedes decir, no, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, aquí no puedes, no eres lo suficiente, no, eres, no tienes la seguridad, la capacidad, no tienes los contactos, el dinero, lo que sea. ¿no? Y eso, eh, ese, justamente ese discurso que se origina en la mente, pues puede influenciarnos bastante, este, y el saberla, como dices, dominar, U aprovecharla a nuestro favor como como el recurso que es este como cualquier cual, como cualquier herramienta la herramienta puede estar a favor de una creación o en su defecto a, este a favor de la destrucción no entonces es, desde mi perspectiva ese es el recurso y cuando hablamos de la mente también este y, y para entrar en, en estas características y cuestiones de este tipo, siempre me vienen a la mente dos autores de libros que, que, que, me, que me gustan mucho, ¿no? Mario Alonso Pugh, que es eh, un doctor, un neurocirujano, que se metió de lleno a estudiar toda la parte del mindfulness, y es un médico metido en este tipo de cosas, pero no solo ese médico, también me viene a la mente Joe Dispenza, que también es, es otro médico metido en el estudio de este tipo de cosas, ¿no? Y al final de cuentas, eh, si se mete uno a su literatura de ellos, hablan de que la mente produce cerca de 70 mil pensamientos diarios, el, 80, el 90%, el 95% de ellos repetitivos y normalmente negativos normalmente en tono negativo como lo decía Raúl la historia que nos contamos pero en sentido negativo para que nos bloquea muchas veces entonces en ese en ese tenor es muy claro y muy entendible que cada uno de nosotros tengamos a esa mente siempre gira y gira y gira ¿Por qué? Porque desde niños hemos estado trabajando en un modelo educativo que lo que prioriza es el uso de la mente. Entonces, pues la mente siempre está acelerada, ¿no? Siempre está acelerada. Últimamente hemos encontrado nuevos programas en universidades, en preparatorias, en secundarias, donde ya empieza a permear esta parte de calmar a la mente, de la inteligencia emocional, del eh, el bienestar integral. Pero esto no viene más allá de unos, de esta, eh, del inicio, por lo menos aquí en México, no viene más allá del 2015 para acá, y es algo que eh, anteriormente no, no lo teníamos. Qué, qué valioso lo, lo que compartes, David, y ahorita que, que mencionas, como desde, desde niños o desde que somos niñas también, eh, pues el modelo educativo y bueno, también cuestiones o modelos mentales que vienen de la familia, pues nos, nos hacen que siempre la mente esté trabajando, pero como bien lo compartes en la mayoría de o en el mayor porcentaje de esos pensamientos que se nos vienen a la mente, pues son preocupaciones, son de que me falta hacer esto, no he hecho esto, no he terminado, preocupado porque a lo mejor se va a acabar el dinero de la quincena, porque no he comprado esto, porque no he pagado la colegiatura. Entonces, normalmente son pensamientos que en el momento a lo mejor no está en nuestras manos resolver y es cuando viene la angustia que ya le hemos tocado en otros momentos. Pero, eh, y, y ahorita también me gustaría que compartiéramos, digo, qué características debe de tener una persona para que la consideremos mentalmente fuerte. Pero cuando no, nuestra mente está así de susceptible y que no la estamos haciendo trabajar forzadamente, pero solo en pensamientos negativos, pues es muy lógico que nos desgastemos y que mostremos ser unas personas pues, con esa debilidad mental o que proyectemos una debilidad mental que pues, puede ser en, en errores, que no está mal equivocarnos, pero sobre todo, hace ratito lo decía Raúl, que va mermando pues, nuestro quehacer diario. Eso, eso es, es importante. Y también eh, ahorita que, que estabas compartiendo, David, se me vino a la mente. Eh, anteriormente, y sí, yo creo que de algunos cinco años atrás que ya no he sabido eh, que se incluya en lo que son las entrevistas de inicio para las empresas. Pero no sé si les tocó que era bien común que en una entrevista de inicio o incluso en la batería que te ponían de algún examen psicométrico te preguntaban, o sea, qué tan bueno eres para trabajar bajo presión. O sea, era una pregunta que siempre venía y era así súper, súper importante que contestaras positivamente, porque si no estabas dispuesto, dispuesta a trabajar bajo presión, significaba que no eras un buen candidato o candidata para ese puesto. Entonces creo que desde ahí es un error garrafal el hecho de que si no estás dispuesto a trabajar bajo presión, eh, pues no eres un buen candidato, que sí puede ser, Casi todos los puestos en algún momento dado trabajamos bajo, bajo presión, pero sin embargo creo que ahí es donde viene la fortaleza que podemos mostrar en nuestra mente y donde empezamos a discernir las cosas que controlamos y las que no controlamos. Así Sí, Yoli, la verdad es que este, ese... No, no sé si todavía, yo creo que hay empresas que todavía lo siguen preguntando, pero es algo muy importante y bueno, se empezó como a desmitificar eso, ¿no? Porque ya por ahí decían, bueno, entonces, ¿qué significa? Que, que a, lo, a lo mejor eso se refiere a que la empresa tal vez no tenga una muy buena planeación y por eso que continuamente tenga que estar trabajando bajo presión y como bien menciona, hay momentos donde sí, se requiere, pero que no sean de la mayor este, parte de estos, porque entonces sí significaría que habría que hacer un, una, una, una corrección de fondo, no no solamente al momento tratar de, de, de solucionar, pero sí eh, creo que esa ese es una de las cuestiones que a veces este, se contemplan como sociales, lo que decías del error hace ratito, o sea, el, el castigarse por cometer un error, cuando en realidad, pues eh, simplemente es una fuente de aprendizaje, o sea, es, es, es una manera de poder crecer. Pero en el diálogo que nosotros nos generamos cuando cometemos un error, ¿no? Precisamente ahí se demuestra, ahí podemos percibir, pues, qué, qué tan mentalmente fuertes somos, pero además, no solo que somos, porque eso es dinámico. ¿qué tanto estamos entrenando para seguir siendo fuertes o lo estamos debilitando? ¿no? En realidad lo estamos aplastando, porque si nos estamos castigando por el error, entonces en realidad vamos a sentir posiblemente culpa, posiblemente va, va a haber discursos de, este, de ofensivos hacia nosotros. Entonces, eh, y, y muchas veces esos discursos a otras personas no se los diríamos, pero sí estamos dispuestos a aceptarlos de nosotros mismos. Y bueno, pueden, pueden venir desde, desde el pensamiento, pero eso no significa que nosotros tengamos que creer Early a este pensamiento, o sea, pensamientos como decía David surgen y miles, ¿no? El chiste aquí es cuáles realmente me sirven, ¿no? Y cuáles cuáles tomo, con cuáles me puedo identificar conscientemente, ¿no? O sea, para precisamente darle a, a, por medio de esa identidad tener una congruencia en mis pensamientos, acciones, emociones. Y es que eh, al final de cuentas eh, nosotros som somatizamos esos pensamientos a través de una emoción que después se puede volver inclusive pues algo peor que una emoción, sino que podría ser una depresión, una eh, neurosis o cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero por el otro lado, exige un aprendizaje y una práctica diaria el poder salir de ese piloto que le llaman muchos autores piloto automático para desprenderte un momento y entender que estás... Eh, clavándote en un pensamiento, en una emoción, en una situación que ni siquiera es real, como lo mencionó Yola o Raúl. Y creo que una de esas características de las que podemos decir que las personas mentalmente fuertes es que son resilientes. Y cuando hablamos de resiliencia, hablamos de y, y es siempre lo digo porque presumo que es un término que viene de la ingeniería y que viene de la ingeniería mecánica en particular, que es la capacidad que tienen los materiales de absorber energía hasta que se rompen y de ahí la ceden, ¿no? Y de ahí viene ese término de ser resilientes, son eh, eh, precisamente eh, aprenden de las situaciones a las que se enfrentan ante las adversidades y salen fortalecidas de ellas aunque eh, y, y no es algo innato, o sea, todas estas habilidades que estamos hablando o, o características de una persona idealmente fuerte, pues simplemente se van, se pueden ir practicando y creo que es una de las características importantes, son capaces de hacerle frente a las adversidades y salir fortalecidos de ellas. Sí, y también pues en los últimos, en los, en los últimos años, David y Raúl, eh, pues sí, cre creo que sí se ha dado más importancia a esta cuestión del cuidado de la mente, de no solo meterle presión y pues de, de que nos instruyamos y conozcamos más cómo ese órgano tan maravilloso que tenemos pues sirve para crear cosas maravillosas. Eh, tengo, bueno, por muchos años tuve un jefe a quien estimo mucho, el ingeniero Humberto López, y él usaba mucho una frase cuando estábamos promocionando las carreras de ingeniería y digo, y esto lo digo con mucho respeto para cualquier carrera profesional, pero pues él lo mencionaba, eso decía los ingenieros hacen cosas maravillosas y quiero tomar esta frase para decir la mente hace cosas maravillosas. Entonces no solo, eh, ustedes lo, lo, lo, lo compartían hace ratito, creo que fuiste tú Raúl. Bueno, la, la mente pues tiene un poder muy, muy importante. Y luego pues la frase de, de Calimán, lo que nosotros estemos pensando y creando nuestra mente, pues eso es lo que vamos a estar sintiendo y lo que vamos a estar viviendo. Y dado esto, pues en los últimos años, digo, ha habido muchos esfuerzos, pues por algo también nosotros estamos ahí certificados como coaches, porque estamos comprometidos y preocupados pues por ese cuidado de la mente, por cómo, cómo enfrentamos el día a día en tanto en el, en el ámbito profesional y por supuesto personal. Y eh, de manera personal me gusta mucho un libro de Amy Mori que es una, pues una autora, una psicoterapeuta que ha, pues ha sido escritora de varios bestsellers, pero precisamente tiene un libro que se llama Las 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Y entre esos puntos que, que, que ella menciona, pues están algunos de los que ustedes, David y Raúl, ya han mencionado, ¿no? La parte de no sentirnos eh, víctimas o protagonistas que ella lo pone de que aduéñate de tus decisiones, o sea, nadie tiene por qué tomar las riendas de tu vida más que tú. Y de repente es muy, muy común, no, es que pues es que yo no lo decidí, lo decidió mi líder y me está pasando esto porque lo decidió mi líder. Entonces, no, no pude terminar mi paper, no pude ir al Congreso, no pude dar mi clase, pues porque lo decidió mi líder. Entonces, hay muchos puntos a discutir muy muy valiosos al respecto, pues que me gustaría seguir compartiendo con, con ustedes. Sí el la, yo no yo no he leído ese libro pero lo voy a lo voy a leer la verdad es que me parece este bastante bastante interesante porque aparte de eso ese tipo de recursos dan pautas no este nos ayudan a obtener este autoconocimiento a hacer incluso un diagnóstico propio de qué es lo que estamos haciendo qué no y también es muy válido o sea porque eh, creo que el, el utilizar bibliografías videos este otras referencias tampoco es es, eh, es muy importante cuestionarlo no porque hay cosas que muchas veces encontramos por medio de autores pero a nosotros nos pueden o no hacer sentido y creo que eso es algo que también una, eh, una persona mentalmente fuerte este pues, re realiza el, el identificar que sí que toma del exterior aún cuando a otras personas le funcione y que a lo mejor a mí no me cuadra no va con mis valores con mi sentido de vida con mi visión en específico de hecho no me siento bien porque las emociones precisamente nos ayudan a identificar eh, o a distinguir precisamente qué, es, qué sería lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, este, digamos, subjetivamente hablando, todas ¿no? las emociones nos ayudan a identificar qué sería lo bueno y, y lo malo. Y entonces, si hay algo que por mucho que he visto eh, especialistas, expertos, eh, en determinado ámbito, y a mí no me cuadra, bueno, puedo tropicalizar o modelar algo de ahí, porque seguro tiene algo muy importante, pero lo puedo llevar a cabo este con mi estilo, con mi ADN, poniendo mi propio, mi propio sello y, y experimento. A ver si sí, ¿no? Porque tampoco me voy a, me voy a cegar, ¿no? Hay una frase que también me gusta mucho que dice, este, duda de, de, de todo lo que te dicen, incluso de lo que te dices a ti mismo, ¿no? Que ese es un factor fundamental, pues también para, para poder seguir evolucionando como individuos. Particularmente en este, en este tema, como lo, lo dice Raúl, eh, a mí me encanta, y porque lo, lo sigo y, y de mucho tiempo acá, y, y trato de llevar a cabo esta parte que él mismo lo menciona siempre que te habla de algo, que es Borja Vilaseca, te dice que no que le creas absolutamente nada de lo que te dice, que lo pongas en práctica y que si algo te funciona, pues estás totalmente a, a abierto a adquirirlo y a permearlo en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu, ¿no? Al final de cuentas. Y creo que yo también, yo no he leído tampoco el libro, pero sí me encontré algunos artículos hoy eh, para precisamente hablar en, en este programa sobre eso, y, y habla también sobre ciertas características, no eh, eh, que son personas que son eh, mentalmente fuertes, son personas que son arriesgadas, pero toman riesgos que de alguna manera son calculados. O sea, sí este, llevan a considerar eh, muchas Cosas que en particular a lo mejor yo, que soy un poquito menos eh, arriesgado, este, no la, o si me aviento un riesgo de repente no las calculo, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia me aventé a poner un negocio de croquetas, pero no consideré la pandemia ni todas las demás circunstancias alrededor, entonces estas personas sí ven como que tienen una visión más allá de, de ello, ¿no? La otra cosa es que, y esto es algo fundamental, eh, y que uno debe de ir aprendiendo. No se preocupan por complacer a los demás. no Y eso lo, lo hablo por mí. Fue, es algo que me ha, me ha costado trabajo ir incorporando en algo que me funciona a mí. Porque sí estaba yo preocupado, porque ching, es que mi mamá no, no, se va a enojar porque no voy a ir el domingo. Ay, es que mi papá va a estar eh, resentido porque no lo fui a ver este sábado. Ay, es que tengo que estudiar el doctorado y el postdoctorado y el, y el diplomado y el esto para que mis papás me reconozcan a mí. Y, y entonces, cuando empiezas a despreocuparte por eso y empiezas a quererte tú, todo eso empieza a pasar a segundo término. Y eso es algo que tienen las personas, no se preocupan por complacer a los demás. Son dos características que, que, que menciona eh, esta autora y que me parecen pues, fundamentales. Sí, eh, definitivamente muy valioso lo, lo que comentas, David. Y, y para, para entender cuál es la diferencia de un riesgo calculado, digo, para todos los chicos que nos están escuchando, pues bien, eh, un riesgo calculado tiene que ver con cómo analizan los factores que están interviniendo en, en cierta decisión que van a tomar, tomando en cuenta que probablemente pues, nos enfrentemos a, a la parte de la responsabilidad incondicional versus la responsabilidad condicional. Y, y bueno, ¿qué vamos a hacer si las cosas o el objetivo que teníamos planeado no se cumple como tal? O sea, ¿qué tan fuerte espiritualmente estamos, anímicamente estamos para aceptar los resultados? ¿No? Entonces, el riesgo calculado es: bueno, yo analicé todos los factores, que incluso imagínense alguien. Tengo conocidos familiares que de repente habían planeado su boda en, en el 2020 con un, un año de anticipación y pues resulta que se viene la pandemia y pues nos cambia todo a todo mundo, todo el plan, ¿no? Entonces, ahí se tomaron en cuenta todos los factores. Nadie, nadie, nadie de los que estamos aquí sabemos que se iba a venir pues esta cuestión de lo de la pandemia y la forma que en, lo, en lo que nos iba a, a, a afectar pero creo que la diferencia de tomar un riesgo cualquiera, o sea, sin analizar, como quien dicen, sin planearlo, pues es muy diferente a un riesgo calculado donde ya sabemos eh, qué factores están interviniendo y a lo mejor voy a sonar muy, muy ingenieril, pero la parte de diseño de experimentos donde combinas diferentes variables, diferentes factores y los diferentes niveles y sabes qué puede afectar el hecho de que falle uno o de, o de que falle otro. Y la otra parte que mencionas, David, de que, digo, por naturaleza el ser humano, eh, nos preocupamos pues, por quedar bien con todo el mundo, caerle bien a todo el mundo, y sabemos que eso pues, no es posible, no es posible. Miren, por ejemplo, me acaba de pasar, eh, a, hoy aplico examen argumentativo, y eh, originalmente, bueno, a lo largo de la semana, pues me dijeron los chicos a los que les estoy dando el, un, uno de los bloques, pues que andaban muy agobiados, pues la famosa semana 5 de, de TEC21 donde cierran todo, cierran proyectos, presentaciones con socios formadores y, y me dijeron, porque ya tuvieron su presentación final con socio formador, entonces que andaban muy cansados, entonces yo pensé que una buena decisión era ponerles el examen argumentativo más tarde, pues para que no lo, eh, dejarlos descansar un poquito más, porque si sí andan ahí desvelados, que se les han apuntado varias actividades, y publico eh, ahí en el Canvas, pues publico que, que les voy a recorrer una hora el examen pues para que tengan más oportunidad. Me llovieron mensajes inmediatamente que, que no había considerado, que ellos tenían otras cosas que hacer, que tenían otro examen argumentativo. Entonces, así como que pues me, me agobié mucho porque yo pensé que lo que estaba haciendo era un bien, pues yo por quedar bien con los muchachos, ayudarlos a, y apoyarlos. ¿no? Entonces, a lo mejor es un ejemplo muy trivial, pero... Creo que si no estamos mentalmente fuertes, tenemos pues ese corazón sano, esa mente sana, esa fortaleza sana, nuestra autoestima sana, pues detalles como estos nos van a agobiar y nos van a preocupar. Y hay ocasiones que son cosas tan simples que nos traen agobiados o agobiadas todo el día. Y puede pasar un día o dos días y traemos en la mente cierto suceso o cierta eh, situación que sucedió y que nos, nos atormenta y empezamos a pensar que es otra cosa. Que, que es una de las características de las personas mentalmente fuertes, que empezamos a decir es que si hubiera sido diferente, o si yo no le hubiera contestado tal cosa, hubiera sucedido esto. Entonces, las personas mentalmente fuertes no se preocupan por el pasado, no se preocupan por qué pudo haber sucedido diferente, sino que toman las riendas de la situación actual y siempre ven proactivamente y positivamente qué es lo que se puede hacer al respecto. Así es. Sí, sí, recapitulando, creo que eh, en mi caso me gustaría unir los dos puntos porque el hecho de cualquiera de los dos, por ejemplo, el, el tratar de quedar bien con alguien o no tratarlo es un riesgo, ¿no? Este, justamente hablando de los riesgos que decían hace ratito y bien mencionabas, o sea, me, me encantó el punto que tocabas, jolie de re, re, vincularlo con la responsabilidad incondicional cuando tomamos riesgos, porque efectivamente, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a tolerar, no? Aún cuando fuera el peor de los escenarios, que que, que sea de acuerdo con nuestros valores, ¿no? Que aún aun cuando las cosas eh, exteriormente no salgan como quisiéramos, interiormente vamos a estar en paz, ¿no? Entonces, este, eh, que esa parte creo que es, es fundamental para, para hacer un cálculo de riesgo, porque incluso eh, escuchando entrevistas o leyendo este, eh, artículos o libros de inversionistas experimentados mencionan eso, ¿no? O sea, no es, no es dar el todo por el todo, o sea, es ver hasta, o sea, si tú vas a tomar riesgo, puede ser muy, muy arriesgado, pero calculas hasta dónde estás dispuesto, ¿no? No vas a poner todo sobre la mesa, todo el juego, en el caso del financiero, dinero, tu patrimonio y todo, por, por una apuesta, por alguna inversión, cuando si la pierdes, lo más probable es que te va, o sea, a ver si te recuperas y si te recuperas, ¿no? seguro ya te va a dar pavor volver a experimentar ese tipo de riesgos. Entonces, no te, en lugar de que te beneficie, este, realmente termina siendo bastas, bastante estresante que, que, y perjudicial. ¿no? Y por otro lado, el, el quedar bien, eh, coincido y creo que aquí los tres coincidimos en ese sentido. Este, yo creo que también es, es muy importante evaluar, también considerar ¿no? esta parte de la responsabilidad incondicional de... Eh, hasta, o sea, lo que voy a decir, a lo mejor no quedó bien, pero me sentiría bien conmigo, o sea, y, y, y ese es el punto, porque creo que justamente a mí me, yo recuerdo mucho que me pasaba eso que decías de estar memorizando, recordando todo el tiempo, este, por medio de culpas, es que si hubiera hecho esto, ¿no? Normalmente me sucede cuando yo no me guío por mi convicción, ¿no? Cuando en realidad intenté complacer a otras personas, y entonces ahí, como, como una traición hacia mí, ese es donde realmente. Eso es, eso es lo que me está está atizando y atizando cuando es con otras personas a lo mejor sí en el momento pero ya no me ocurre o sea que me quedo ahí trabado este y, y nada más puedo para, para un paréntesis rápido y volviendo a lo del tema de los alumnos recientemente me pasó justamente que un alumno o sea es irónico porque de repente eh, cuando los alumnos no van tan bien y te piden chances te piden oportunidades este pues uno a veces cede no y un me encontré con un alumno que estaba ya, este, eh, en este caso, pues por graduarse, ¿no? No, no, no, es, de, no es del TEC, ¿no? Pero ya estaba por graduarse y que justamente le dijo, oye, ¿cómo te sientes? Y me dijo, eh, pues si me hubiera costado más trabajo, estaría emocionado. Entonces, es irónico porque dice, a veces uno por tratar aparentemente de contribuir en el corto plazo, ¿no? Este, ayudas a la, o accedes a ciertas peticiones y resulta que ni ayudaste. ¿No? Este realmente a largo plazo. Y además la persona tampoco queda satisfecha. O sea, de todas maneras, el resultado que aparentemente esperabas tampoco sucedió. Entonces, más vale decir, híjole, la regué, pero estoy yo, yo estaba convencido de esto, asumo mis consecuencias, ¿no? Y, y en función a eso, creo que es algo importante. Ven eh, los fracasos como un aprendizaje. Eh, las personas que van desarrollando estas habilidades, pues ven los fracasos como un aprendizaje. Otra cuestión importante, son compas, y tú hablaste de algo importante, Raúl, a lo largo del programa, hablaste del diálogo que tienes contigo mismo, todo lo que te dices, inclusive que te permites decirte a ti, porque a lo mejor a alguien más no se lo dirías, a tu jefe, a alguien que está a tu cargo como líder, no le hablarías de esa manera, pero a ti te permites hablarte así. Eh, porque lo haces internamente y, ni siquiera, y nadie te escucha, ¿verdad? De eh, decirlo, pero te lo permites. Y entonces una característica que estas personas llegan a tener es que son compasi con, compasivas consigo mismas y se aceptan tal como son. ¿Qué quiero decir con esto? Que se aprenden a perdonar ellos y por ende saben perdonar a los demás, es decir, el otro día llegué, llegué, un amigo mío me dice, no, es que duele más una traición de un amigo que de un familiar. Le digo, sí, duele, siéntelo, emocionalmente siente ese, ese dolor, vive tu duelo, pero no te queda otra cosa más que perdonar o quedarte anclado en, este, en esta traición que, que, que te sucedió. Y si te quedas anclado en esta traición, pues el que más daño sea hacer es tú, canijo, porque tú vas a estar viviendo ese coraje, ese, esas sustancias químicas todo el tiempo, cada que te acuerdes de eso. Entonces, vívelo ahorita, vive tu de, duelo, llora, haz lo que requieres hacer y después suéltalo y agradecelo porque te generó un aprendizaje. Entonces, esa es la manera que... Y no es fácil, ¿qué, qué va a ser fácil? No, no, no es nada fácil perdonar a ti, perdonarte a ti y perdonar a los demás de esta manera. Pero, este, pues creo que son otra característica de estas personas. Bien, pues a mí si me lo permiten, me gustaría combinar tanto la aportación tuya, Raúl, y la, y la de David. Eh, ahorita mencionaba algo algo, David, y sobre, perdón, Raúl, sobre el ejemplo este del alumno que graduando que te compartía que, bueno, estuviera más emocionado si me hubiera costado más, más trabajo, ¿verdad? Y quiero tomar este primer punto porque también otra de las características importantes de las personas mentalmente fuertes es que saben que lo que vale la pena Realmente te va a costar trabajo y voy a utilizar un ejemplo que a lo mejor está muy trillado y que, que siempre que vamos hacia alguna charla motivacional a lo mejor no la da y es imaginemos que queremos un cuerpo atlético, sabemos que no va a ser por arte de magia y que le tenemos que invertir tiempo y los primeros días vamos a andar adoloridos, adoloridas, que no nos podemos levantar, por supuesto si queremos tener un cuerpo sano y, y no tenemos buenos hábitos alimenticios, pues vamos a tener que hacer cambios drásticos, o sea, eso es un hecho y con esto sabemos que esas de repente brebajes mágicos que nos pueden ofrecernos en el mercado, ciertos aparatos que con una semana ya ponen ahí un modelo, una modelo donde tiene resultados espectaculares, no sucede así en la vida real. Y esto lo trasladamos al ámbito académico y al ámbito profesional. A alguien de los chicos y, y quienes me conocen y mis alumnos que me estén, que me estén viendo, pues eh, siempre me ha gustado como directora de programa también pues llevar más allá la relación de mis experiencias profesionales, contarles una que otra experiencia personal, pues para que ellos aprendan de esa curva no y, y, y cuando se les presente una situación no igual pero similar, pues sepan más o menos qué le sucedió a Yolanda Burgos con cierta reacción que tuvo, que pudo ser acertada o que no pudo ser acertada, ¿no? Entonces siempre les digo, por ejemplo, una calificación, no, pues es que quiero 100, sobre todo los chicos que son líderes del mañana, que se exigen o estaban acostumbrados en un entorno a sacar siempre un 100 perfecto, llegan al entorno TEC, y pues de repente es, es un golpe muy fuerte para ellos sacarse un 90, sacarse un 80. Entonces hay una de las pláticas fuertes, les digo, a ver, ¿qué es, ¿qué es lo bueno que tú le estás viendo a esto? ¿Aprendiste en la materia o no aprendiste? No, que sí, que nos enseñó a utilizar un software bien padre, el profesor, la profesora. Y luego el reto que utilizamos con el socio formador, la verdad que es tú, o sea, empieza a sacar las cosas buenas. Digo, ¿ves todas las cosas buenas que estás sacando? ¿Y en qué te fortaleció? Entonces, ya pues empiezan a, a salir las famosas competencias que evaluamos en TEC 21 y ya empiezas a, a recapitular, le digo, ¿ves todas esas partes buenas? Pues sí, pero es que tengo el 80 y que mi promedio. Entonces a lo, a lo que voy es que, bueno, digo, a lo mejor en el otro semestre, en el otro periodo académico, ese 80 se va a convertir en 90 o en 100. Pero lo que quiero resumir con este primer punto es, pues queremos algo bueno, algo significativo y sabemos que nos va a costar trabajo. No, no hay una receta médica eh, o así mágica que podamos tomarnos esa píldora y, y que ya inmediatamente se resuelvan nuestros problemas. Alguien que vivió un duelo, alguien que sufrió una crisis, sabemos que para salir de ese estado, pues hay varias actividades que le tienes que sumar y que tienes que enfrentar. Ahorita, ahorita lo, lo decía David, o sea, tienes que enfrentar y vivir esa situación pues para poder salir fortalecido y no quedarte anclado eh, y estar siempre compadeciéndote de que no, pues es que me engañó, me, me traicionó mi amigo, me traicionó un familiar, mi hermano, pues nunca lo hubiera pensado. Pero siempre ver la parte de cómo salir fortalecidos en ese sentido y pues definitivamente el ser compasivos con uno mismo, creo que es una parte que sobre todo quienes de repente queremos ser muy competitivos nos pudiera costar trabajo. Y miren, les quiero compartir aquí, sí, regáñenme por favor. Digo, de eso se trata, como seres humanos cometemos errores. Pero la semana pasada no anduve bien, eh, pues de salud, no me sentía nada bien. Y pues así así estuve viniendo a trabajar, decía, ¿qué traigo? ¿qué traigo? Me dolía todo, me dolían hasta las uñas, sea no sabía qué tenía. Entonces creo que fue el viernes cuando así colapsé, digo, igual vine a trabajar, pero pero creo que se me notaba pues, mucho en mis gesticulaciones, en mi físico. Y fue uno, el director aquí del campus me, me dijo, oye, ¿qué te pasa? Me dijo, porque estamos en un evento de, del último día de clases y me dice, no luces nada bien. Entonces, creo que cuando ya me empecé a cuestionar, a ver, lo estoy proyectando, o sea, no solo me siento mal, sino que ya lo estoy proyectando y, y me estoy autocastigando, o sea, si yo sé que no estoy bien, y me, si me gusta hacer las cosas bien, no se las estoy proyectando a mis estudiantes, a mis alumnos, a mis compañeros de clase y por supuesto a mi familia, a mis hijos. Entonces ya fue cuando me di la pausa y ya pues todo el fin de semana ya anduve <risa> haciéndome análisis clínicos y todo lo que quiera, no ya, ya andamos bien aquí al, al 100%, como, como dice un alumno siempre que le pregunto cómo estás, al 100. Me dice. Entonces también eso tiene que ver con darnos pausas y darnos pautas. De saber que no somos máquinas, que nunca les pasa nada y darnos la oportunidad de equivocarnos, eh, de, de tener cuidado de nosotros. Por ejemplo, yo como mamá les confieso que me preocupé mucho porque dije, híjole, si me pasa algo, ¿qué voy a hacer? O sea, estaba, estaba preocupada, no me puedo enfermar y después yo sola me cuestioné y dije, a ver, no puedo decir que no me puedo enfermar. Si sí me puedo enfermar, solo tengo que ver qué tengo que hacer para no enfermarme y si me enfermo, pues salir de ese trance, ¿no? Entonces, sí son cosas importantes que creo que alguien que, tiene, que es mentalmente fuerte, pues tiene que tener amor por uno mismo. Si no tenemos amor por nosotros, creo que no lo podemos proyectar y compartir para los demás. Sí, sí yo, la verdad es que tanto David como tú mencionan varios aspectos muy importantes y el... Como dices, lo que, lo que nos cuesta, al final no es, eh, igual hay una frase que habla algo así como no es, no es lo que logras, sino en quién te conviertes, ¿no? Cuando lo logras. Y eso es, y eso es lo que implica la sostenibilidad, porque igual lo hemos puesto de ejemplo en otros momentos, este, pues. Tu alumno podría haber sacado 100, pero no haberse llevado esos aprendizajes. Y entonces eso es efímero, o sea, el C100 pues sí está ahí. A lo mejor lo máximo que puede llegar es en su certificado, ¿no? O sea, en su promedio y todo. Pero realmente eso no va a permear en todos los demás resultados que, que vaya trasladando. Y sin en cambio, los aprendizajes, la fortaleza, ¿no? Que fue la resiliencia, eso sí. Este, hemos puesto el ejemplo incluso de la, de la lotería, ¿no? Este, porque esta estadística de repente que las personas que ganan la lotería y, de y luego quedan peor, porque al final eh, pueden tener el dinero, pero no son una mentalmente o interiormente, no son personas abundantes, ¿no? Entonces, en realidad, este, muy rápidamente pues, pueden volver a caer en una situación tanto... O sea, similar a como estaban, o incluso peor, ¿no? Este, porque no saben cómo utilizar ese recurso, ¿no? Y viceversa, alguien que ya lo tuvo, o sea, a lo mejor en menos tiempo, muchas veces, llega a, a recobrar su, su fortuna. Este, Entonces, eh, es en la parte económica, pero es en todo realmente. O sea, lo que dice es el ejercicio, ¿sí? Porque puedes, puedes ponerte muy, aparentemente muy atlética, pero a lo mejor no tienes condición, no tienes resistencia, saludablemente no estás bien, este, entonces, eso es algo muy importante. Y yo creo que ahorita con lo que mencionabas, este, Yoli, sobre sentirte mal, eh, creo que igual lo hemos hablado en otros, en otros temas, en otros programas, que muchas veces nos pasa, y digo, también comparto, que es, es muy importante estar observándonos, ¿no? O sea, porque a, a veces, a veces efectivamente es como por el decir, híjole, ya me estoy descuidando, no o sé, sea, ya, ya merezco realmente un escaso, o a veces es por porque te quieres dar esa. Eh, ese placer, ¿no? O sea, tenemos que conocernos muy bien para identificar cuándo es por un lado y cuándo es por el otro, este, eh, porque sí, efectivamente hay cosas que hay veces que ya no te empiezas a sentir bien y a veces por ego dices, no, no, es que yo dije, yo dije, y entonces ahí es donde precisamente somatizamos, ¿no? Pero viceversa, puede, hay, hay ocasiones que te llevas al extremo en una, en una situación, pero realmente, porque estás superando, ¿no? Como ciertos desafíos y entonces si dices, hoy sí descanso, hoy sí he hecho la flojera, pero a lo mejor fue más por buscar el placer momentáneo que realmente por, por tratar de, de sobreponerse a ¿no? una situación. Entonces, creo que es muy importante esa parte. Eh, igual un alumno ahorita eh, me, nos comentó que va a competir ahí en con el TEC precisamente en temas de físico-constructivismo y eso, y me estaba contando, digo, he visto documentales, pero ya está en la última parte, ya va a ser el concurso, ¿no? Entonces, ahorita, pues vamos a, de repente es tres días tomar demasiada agua, de repente secarnos, tomar incluso vino o vodka para que, dice, de hecho te ves mal, la cara se te seca así, o sea, tremendo y le, y le digo, o sea, me, yo admiro de repente ese tipo de cuestiones, porque eh, dices, son cosas muy complejas, pero que a veces el, el, el fortalecer no solamente la parte física, que ahí es muy evidente, sino interiormente para llegar ahí, todo lo que tuviste que haber, sentirte mal, ¿no? De repente pasas por este tipo de cuestiones, pero cuando llegas al objetivo, pues realmente eh, puede ser algo satisfactorio, o depende desde dónde, desde la conciencia, desde dónde lo estés haciendo, ¿no? Solamente uno sabe, so, si lo haces por el reconocimiento de los demás o porque verdaderamente querías, ver hasta dónde podía llegar tu, tu límite aparente, mental, físico este, y todo. Y, y Ese es un claro ejemplo, ¿no? yo lo veo siempre porque a mí me gusta mucho el deporte y admiro deportistas y es precisamente eh, el cómo te muestran a través de un ejemplo de, y a lo mejor en otros ámbitos de su vida no sé si estén totalmente equilibrados, eh, eh, quiero creer que sí cultivan to, va, muchos de ellos varias dimensiones para estar armónicos en esto que tanto les gusta y les les apasiona y me viene a la mente Rafael Nadal no que cómo ha salido de lesiones muy fuertes y se y es resiliente y en un partido no va no baja la guardia y, y mentalmente está siempre al cien no eh, pocas veces lo he visto en una crisis sí lo he visto pero las, también las he visto superar o ayer que estaba viendo el, eh, la NBA, que yo soy jugador de básquetbol, estaba viendo a Clay Thompson, este chavo se destrozó la rodilla hace dos años, luego al siguiente año se rompió el, telón, el tendón de Aquiles y pasaron tres años, para, dice, y lo que más me, en un momento dado, no pensaba ni en el básquetbol, pensaba en poderme mover nuevamente. Ayer le preguntaban, y hoy estoy aquí eh, ganando un campeonato nuevamente, o sea, dices... Lo que dices tú, Raúl, sobreponerse a todas estas cosas y aceptarlo, porque dice, pues, en ese momento aceptaba yo que no me podía yo ni mover. Dice, había gente a mi alrededor que me, ya, me hablaba, me hablaba Curry, me hablaba el otro jugador para ver cómo estaba y todo, pero los que estaban ahí eran mi familia y el único que podía aceptar la situación era yo. No me podía yo eh, quedar con la idea de que ah, voy a volver a jugar si no me podía yo ni mover. Entonces tenía yo que aceptar en ese momento y ya después ir tras eh, el sueño de regresar. Pero creo que esos son ejemplos de, de cómo eh, el deporte en este caso o estas situaciones, los boxeadores igual se matan de hambre para pesarse, ya después comen lo que sea, pero en ese momento hasta deshidratados van, ¿no? Es, un, es un, una disciplina y yo creo que esa es una... De las primeras acciones, porque ya hablamos de características, pero ahora acciones que, que si quieres ir cultivando esta parte de ser mentalmente fuertes, eh, hay algo que, que hacer, que es disciplinarte, disciplinarte en, eh, en hábitos, en situaciones, en, en cosas que llegas a hacer. O sea, ser disciplinado. O sea, por ejemplo, el deporte, pues me va a cuidar mi físico, practico deporte por salud. Ah, pues porque sé que voy a este, estar cuidándome y a lo mejor hoy tengo flojera pero pues voy con todo y la flojera porque sé que es algo para mi beneficio y la disciplina nos va a sacar adelante y nos va a hacer mentalmente fuertes Sí, y creo que esto que acaban de compartir David y Raúl definitivamente tiene que ver tanto las características de una persona mentalmente fuerte como las acciones como menciona ahorita David Creo que tiene que ver con que tengamos un propósito de vida. Cuando tenemos un propósito de vida, creo que empezamos a confabular eh, todas las acciones que hacemos y vemos cómo nuestro alrededor también lo alineamos para que las cosas empiecen a, a suceder. Eh, ya ve la historia de Víctor Flan, pues que le tocó vivir en los, los horrores de, de los campos de concentración y tiene varios escritos pues con respecto a qué fue lo que lo hizo sobrevivir, pues algún suceso tan fuerte, tan traumático. E igual el famoso diario de ana frank no que que leen mucho todos los muchachos los adolescentes tiene que ver digo a, la, a mejor pongo estos ejemplos pues por, por ponerlos de ejemplos porque son ejemplos muy digamos muy enfocados muy representativos pero pues en nuestra vida diaria como estudiantes como profesionistas como parte de una familia es importante tener un propósito de vida si tenemos bien claro cuál es ese propósito de vida eh, definitivamente vamos a a, a poner en práctica cada una de esas acciones que nos compartes David y lo que nos compartes Raúl sobre las características de las personas mentalmente fuertes y algo que, que yo les, les quisiera también comentar y compartir eh, fíjense que ser mentalmente fuerte no significa la arrogancia y les, les voy a comentar por qué eh, pido una disculpa porque a lo mejor pongo de repente muchos ejemplos personales pero bueno tengo el privilegio de, de conocer varios Varios grupos de personas pues, que tienen eh, niños, hijos con síndromes de edad. Yo tengo a Valeria de, de seis años y, bueno, pues he tenido un aprendizaje tremendo con, con ella, ¿no? Y en su momento, pues cuando nació Valeria, yo tuve el apoyo de muchas familias que ya llevaban un camino recorrido, un camino desconocido para mí. Pues cuando desconoces algo, pues tienes miedos de qué va a suceder, qué me espera en el futuro, empieza la ansiedad y, y por qué me pasó a mí, por qué, por qué si yo siempre he sido buena, por qué le pasó a mi familia, por, entonces empiezas el por qué y por qué, por qué a mí, ¿no? Y ya empiezas a cambiar esa pregunta del por qué, pues qué es lo que voy a aprender de, de esto. Y, y bueno, él comentaba, comentaba esto porque el ser mentalmente fuerte, les decía, no es arrogante porque... Usas ese conocimiento o esa fortaleza que vas adquiriendo con las acciones o con los sucesos que te van eh, atravesando a lo largo de la vida para poder ayudar o apoyar a una persona que en algún momento dado, pues está susceptible o no sabe cómo empezar ese camino desconocido que de repente se le está atravesando. Háblese del síndrome de Down, háblese de una de una enfermedad terminal de repente de la muerte de un ser querido con los chicos desde de, de reprobar un examen desde que los cortó el novio, la novia o sea, todo eso que en su momento puede ser traumático para ellos y que les está haciendo sufrir y la vida imposible bueno, la gente mentalmente fuerte también se caracteriza porque te brinda la mano y te pone el conocimiento mira, a mí me sucedió esto sabemos que como coaches no debemos de dar consejos pero sí, pues mira, en mi experiencia te la comparto Toma lo que te pueda servir de, de ahí. Entonces, eso es que es muy importante porque sí me ha tocado estar en algunos momentos que se comparten diferentes ideas y dicen, no, es que tal persona es muy arrogante. Piensa que lo sabe todo porque ya le pasó esto y esto y creo que no va por ahí, sino es básicamente cómo desde tu caminar puedes fortalecer y puedes apoyar a, a diferentes personas y familias, pues con lo que tú te has fortalecido a lo largo de la vida. Sí, sí, coincido definitivamente. Y, y lo que mencionas de que, pues, los ejemplos, pues, somos los que mejor nos conocemos. Creo que eh, desde ahí es, es lo que mejor podemos compartir, ¿no? Porque podremos, sí, podemos tomar otras referencias, pero al final aquí son, no solo compartimos el hecho, sino cómo se sintió, ¿no? Qué desa, o sea, qué desafíos internos hubo. Y creo que eso es bastante enriquecedor, julie Y, este, y la otra cuestión. Eh, justamente que, que mencionabas también coinciden que no es arrogancia, yo creo que precisamente pues la única certidumbre que realmente, o sea la un, en, en lo único digamos que de la vida que podríamos poner certidumbres en nosotros mismos, ¿no? O sea, en este sentido, porque el dinero, el, la carrera, la reputación, o sea, incluso todo es contexto, depende del contexto, ¿no? Puedes tener muchísimo dinero y qué tal si por alguna razón tienes un accidente y caes en una isla desierta, el dinero no te sirve de nada, ¿no? Tu reputación igual, o sea, o te sirve en cierto momento, en cierto trabajo, pero vas a otro lado y, y en otro entorno, y a lo mejor esa, tú, tú tendrás todo el currículum del mundo, pero no te sirve para, para ese momento, entonces, la única certidumbre puede estar interna y, este, y precisamente si no tenemos esa certidumbre interna, ¿cómo vamos a poder enfrentar los desafíos? ¿no? Porque, lo, porque el exterior, la vida, los días, no sabemos qué va a ocurrir. ¿no? Entonces sería incluso equivocado pensar... Que, que porque planificamos o porque tenemos tanto dinero en el banco, porque tenemos tanta trayectoria, ya está, ya está todo dado. no En realidad, eso es, ese es un espejismo. Esa, de hecho, muchas veces pasa, no sé si ustedes comparten, pero cuando ponemos o apostamos demasiado en el exterior nuestra confianza, también la vida, en donde podemos también poner la certidumbre, nos da una lección de que no era ahí tampoco, ¿no? O sea, que hay, hay una frase que luego hemos mencionado aquí, que es con más, más religiosa, pero es no tendrás eh, falsos dioses, ¿no? Y creo que justamente poner falsos dioses en tu vida es cuando depositas tu confianza en cuestiones que no son, este justamente que están, que están externas y son efímeras, ¿no? O sea, que sí te sirven, pero cuando ya excedes... Tu potencial de confianza ahí. Entonces, normalmente hay algo que te enseña la vida que pues por ahí no era. ¿no? Y ahora vas a aprender cómo saber vivir sin eso. Creo que eh, esta parte empieza con, con estas pequeñas acciones y sobre todo con un trabajo diario en la búsqueda de esa mejor versión de ti. Y ese trabajo diario de, de esta búsqueda, ya lo hemos mencionado en tus programas, Raúl, y Yola, es para toda la vida, una vez que entra uno en el camino de buscar la mejor versión de uno desde la conciencia, no desde lo efímero, no desde eh, lo material, no desde mis títulos nobiliarios, no desde mi, mi profesión, sino desde mi conciencia, eh, este camino no, no, no acaba, ¿por qué? Porque a veces avanzas un pasito, dos pasitos, tres y te regresas diez no y vas de, y vas de nuevo en el camino de, de ir este, preguntándote y cada vez dices, ah, ahora estoy exagerando, ahora todo lo quiero auto observar y hay cosas que dices, como lo has dicho Raúl otras veces, pues esto a lo mejor ni es necesario auto observar y ya lo estoy auto observando, ¿no? entonces eh, hay cosas que sí, hay cosas que sí, a ver, ya lo hemos dicho otras veces, Patrones repetitivos que se te presentan en la vida son mensajes del universo, o sea, ah, ya me tocó un galán o una pareja con la cual tuve un conflicto por infidelidad, ah, ya me pasó una vez, ya me pasó dos veces, ya me pasó tres veces, caray, pues es un mensaje del universo que requieres trabajar algo tú, no esas personas, o sea, tú tienes que trabajar algo, y, y, y eso es lo interesante que mencionan los dos aquí, caerse y darse cuenta, ¿no? En tu caso, yo la que nos compartiste, lo, lo de tu hijita, los miedos y las situaciones, te hicieron primero estar en el porqué, el porqué, el por qué, y en eso caemos en negación, pero cuando te abriste a decir, ¿qué aprendizajes voy a tener? Pues dio un cambio de, en tu, en, en tu vida, total, porque te abriste otras posibilidades, y esto lo quiero poner aquí para que vean los, los chavos y la gente que nos escucha, ¿Cómo te abres a estas posibilidades? Raúl también lo ha mencionado muchas veces y me acuerdo que decía antes que Tania le decía es que tú sabes todo y caías desde a lo mejor este, tú no te lo decían pero a lo mejor te sentían arrogante en ese momento y hoy que te abres a la posibilidad de cuestionar todo y de aprender de ello pues cambia la perspectiva ¿no? y en el aspecto de salud igual Ay, no me siento bien no me puedo enfermar y decir, no, a ver Sí me puedo enfermar porque eso no depende de mí, ¿no? ¿Qué sí depende de mí? Checarme, cuidarme, este, valorarme ante un doctor, ante una persona, ver mis emociones para ver si no estoy somatizando en alguna enfermedad. Eso sí depende de mí. Ah, entonces, estas son pequeñas acciones que, que vamos... Eh, trabajando para ir siendo mentalmente más fuertes, como lo hemos hablado otras veces, tuve la oportunidad de facilitar una terna con un chavo que se llama David Pons, que es el creador de la app de Atentamente, este, que se está certificando por CBC, y otra es la práctica del mindfulness, o de la atención plena, o de las pausas conscientes, y de aprender a estar contigo, Raúl lo ha dicho muchas veces, aprende a estar contigo, si no puedes estar porque tienes que leer, porque tienes que escribir, porque tienes que estar en el Internet, porque tienes que estar viendo una, una, un Netflix y, y no estás con tu familia en ese momento, aprende a dedicarte uno, dos, tres minutos que haya dentro de ti que no te permite estar ni siquiera un minuto en, en silencio poniendo atención a tu, a tu cuerpo y a tu respiración. Y entonces empieza a abrirte a ver qué es lo que está pasando adentro para poderlo reflejar afuera. Sí, definitivamente y te compro esa parte pues el día a día, la rutina y que priorizamos mucho la cuestión laboral de pues es que tengo que trabajar y, y no tengo opción. He escuchado mucho esa, esas frases, ese oye es que te ves bien cansado, estás trabajando 12 horas al día. No, pues es que no tengo opción, he escuchado muchas esas frases, pero yo creo que cuando se tiene la intención realmente se puede, se pueden lograr muchas cosas y en este sentido es un paso a la vez. Yo siempre también soy cuando de repente me gane el agobio con cierta actividad, con cierta pendiente que tengo, ya sea laboral o familiar. Respiro, me funciona perfectamente, me doy esos dos, tres minutos, hago esa pausa y empiezo a, a ver lo importante en lugar del urgente. Y, y ya eh, hago así como que mi programación de un paso a la vez va a ser primero esta actividad, luego esta, luego esta, luego esta y haciendo bien esa evaluación de, de riesgos que, que mencionabas hace ratito, David, bien, bien programados, bien consciente de que puede salir o no puede salir lo que estoy planeando, pero creo que de alguna manera eh, sí nos ayuda a, a llevar la vida pues, de la forma más productiva y más consciente posible. Así es. Sí, pues es un tema, como siempre, que queda inconcluso porque es demasiado profundo y extenso, pero eh, yo creo que es muy importante leer ese libro este, que, que nos mencionabas, justamente, y, y a partir de... Ah, mira, ahí está llegando un alumno, justamente, de David. Dame bueno, unos pues, tres minutos, Juan Carlos. Y empezar a poner en práctica, y como decíamos, ¿no? Igual, qué funciona, qué no, y cómo podríamos incluso seguir mejorando o aportando, ¿no? La verdad es que son temas que una hora, como siempre, nos las pasamos muy a gusto y podríamos pasar otra hora a lo mejor, pero todas las actividades que llegamos a tener y aparte que eh, pues el tiempo se agota en el programa y entonces llegamos al fin de este programa. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos. Pónganos opiniones ahí de qué les parece el tema, cómo cultivan ustedes esta parte de ser mentalmente fuertes y nos da mucho gusto estar con ustedes, nos vemos la próxima semana en Conciencia Tech, que tengan un excelente fin de semana, gracias Yola, gracias Raúl por estar aquí Bonita tarde para todos, gracias buen día Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti hasta la próxima